Muchachos, queremos invitarlos este 15 de mayo de la mano de Soft Seguros a que participen en este evento espectacular 8 de la mañana en Bogotá, Colombia. ¿Cómo lograr renovar 90% de tu cartera? ¿Cómo reinventarte? ¿Cómo empezar de cero después de esta pandemia? Todo eso y más se los damos, le damos los secretos de un corredor de seguros, cómo ser el mejor y cómo poder lograr tus metas ante esta crisis tan importante. Ahí estaremos, mi nombre es Juan Carlos Fernández Alemán, soy de Open Insurances, because you never know.